Bienvenidos, bienvenidos todos en este momento a Reflexiones y Pensamientos Bíblicos con Élida Y Rafael Cavazos Así es ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Excelente Bendecidos, bendecidos Excelente. Amén Mira, Así con es. tanto de llegar a esta tercera cápsula de, de, pues La, de este pensamiento del de sembrador. del sembrador que uh -huh. nosotros mismos, ¿verdad?, lo, lo hemos estado comentando antes de entrar a los micrófonos. Sí. De que uno mismo sigue aprendiendo. Así uno mismo es. Uno sigue aprendiendo. Y aquí el tema de hoy. El tema de hoy eh, es Jesús explica la parábola del sembrador. Uh -huh. Ahí en Mateo 13, del 18 al 23. Aquí uh -huh. ya está dando una explicación de las parábolas, es la tercera. Así es. Y, y vete que es bien interesante porque el... El Señor quiso que los discípulos pudieran entender uh -huh. perfectamente bien por qué les hablaba en las parábolas o comparábamos a la gente. Sí. Porque de después de esta parábola, pues siguen otras más. Siguen otras, eh, claro. Pero aquí ya da una explicación de la parábola de de del sembrador. Y, y esto es bien importante que todas las personitas que nos están ya viendo y escuchando, sí. ya desde, ya, desde ya, y que ya vieron la parte 2 y que ya vieron la parte uno, que puedan entender, que puedan comprender, así como nosotros mismos hemos entendido y comprendido, uh -huh. de que hay mucho que hacer todavía sí, dentro como... de lo que es el conocimiento de la palabra de Dios. Amén, así es. Porque eso no es religión. No. Eso es entender la palabra de Dios para tener ese conocimiento más profundo, para poder ser... Herederos sí, del reino de Dios. Del reino de Dios. Así Entonces, es. Entonces, vamos a, a ver ahora lo que nos dice el 18. Es el principio de, de esta tercera parte. Es, es sí, muy sencillo. Ya lo es. están viendo. Pero As, eh, véanlo. Mm, véanlo con, con cuidado, es. con confianza. Y permitan que Dios obre en sus vidas para que los venga en el lugar que tienen que estar ustedes. Así es. Amén. 18. 18 nos dice así: oíd, pues. Vosotros, la parábola del sembrador. Entonces, la parábola del sembrador dice, oíd pues, o sea, como diciendo, prepárense, uh -huh, uh -huh. porque les voy a dar una enseñanza. Atentos, sí. ¿Verdad? Desde aquí el señor ya nos está dando la, la pauta, ¿verdad? Les va a dar la enseñanza Correcto. de lo que es una parábola con respecto a un sembrador. Uh -huh. Y el verso 19. El 19 nos dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, aquí el Señor nos da varias perspectivas. Uh -huh. Aquí está hablando ya de, del que fue sembrado en el camino. Correcto. Que vienen las aves y se, eh, se llevan, llevan la, la, uh -huh. la semilla, ¿verdad? Entonces, cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, uh -huh. ¿qué pasa? No lo está diciendo bien claro el Señor. Uh -huh. Viene el malo. Viene ¿Quién el es el malo? El enemigo. el enemigo. ¿Quién es el enemigo? Satanás, Así el es. diablo, el mentiroso, el padre de mentira. Así es. Ahora, no venir a él eh, físicamente eh, y se presenta frente a ti. No. No, no. Va a utilizar a tu familiar más cercano si, si puede hacerlo sí O sea, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana, tu hijo eh, En fin eh, Él va a usar a alguien como el malo Sí, hasta cualquier cosa que pasa enfrente de ti Una mosca, una palomita <risa> Ya, ya te, te distraes Entonces, ¿y qué pasa? Entonces dice, ¿y te arrebata lo que fue sembrado en tu corazón? Uh -huh. Exacto Ya es un plagio, es un robo ¿verdad? Sí, Ya sí, te sí. quita lo que pudo haber sido una gran bendición sí. que, que te pudo haber puesto en la primera perspectiva de crecimiento. Correcto. Así y este, este es el que fue sembrado junto al, camino. junto al camino. Entonces, ten cuidado, ten cuidado, cuando tú empieces a escuchar palabras de Dios, uh -huh. aprende bien, por favor, para que puedas crecer espiritualmente. Amén, así es. ¿Por qué? Porque estamos hablando del reino del de reino Dios. Del reino de Dios, amén. Entonces, para que no venga el malo. Y te arrebate lo que ya fue allí sembrado. Amén. Que tu corazón venga a ser la tierra más fértil que pudiera haberse usado para sembrar la palabra de Así Dios. O sea, es. la semilla de la palabra de Dios. Amén. Vamos al verso 20. El 20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Ok, aquí, está ponido, aquí vamos a usar otro verso más, que va a ser el 21, pero eso, sí. ahorita vamos para Así. allá. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, uh -huh. es el que oye la palabra y que al momento la recibe con gozo. Uh -huh. Y déjame ponerle un, un ejemplo, porque lo hemos visto por muchos años. Por muchos años. Por muchos años. Cuando uno invita a alguien a, a, al templo y que va y se siente muy contenta, se siente muy contento, se siente feliz... Y todo eso, pero pasados unos días, ya como que se le empieza a ser pesado, cargado, de, de tener que ir nuevamente y cosas por el estilo. Se le pasó el gozo. Ya, se le pasó el gozo. Entonces, ¿por qué razón? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué viene ese desánimo? ¿Por qué viene ese desinterés de seguir y continuar viendo y escuchando? Así es. Y le voy a poner un, un pequeño ejemplo. sí es como cuando te invitan a trabajar en, en un lugar uh -huh. y vas y pues de, de momento oye no oye, aquí se gana dinero oh, aquí vas a crecer vas a, a superarte vas a, y ya pero no va a faltar quien te diga por ahí que oye pero tienes que obligaciones te tienes responsabilidad y ya como que eso ya es una cubeta de agua fría en, en la espalda. ¡Ay! Como que, que se que, le hizo pesado. Ya, como que siempre es pesado. Entonces vamos al verso 21. Uh -huh. El 21 dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y es lo que estaba tratando de comentar. Sí. ¿verdad? O sea, sí se recibe con mucho gusto, con mucho gozo, con mucha alegría. Uh -huh. Si sí, no te gusta que, ¡oye! ¡qué bonito cantan aquí! ¡oye! ¡qué esto! que el otro! Y, y empieza, pero ya cuando te quieres involucrar más, no va a faltar, te va a tratar de poner la, los sí. obstáculos uh -huh. por causa de la de la persecución, ¿verdad? O sea. Ya te, ya te están acosando, te están uh -huh. diciendo, ah, ya te hiciste de los hermanos, aquí ya te hiciste acá, ya, eh, los, o, o ya, ya no tomas, eh, o ya no quieres que, que ni fumar y que, que ya, ya no quieres eh, decir malas palabras. Ya eres de los aleluyas. Ya, ya, ya eres <ríe> aleluya ahora. Y, y te empiezan a, a acosar. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Es como ese cubetazo de agua fría, así como cuando le dices, ah, entonces había cierta responsabilidad. Claro que sí. Las cosas de claro, siempre han sido serias. Claro que sí. Siempre han sido serias. Y es por eso que no todos estamos donde debemos de estar. En la misma posición, sí. ¿verdad? Entonces, que esto no te vaya a pasar a ti, de, ten cuidado, porque se trata de tu vida espiritual para la eternidad. Amén, correcto. No Así se trata es. de que eh, mm. tengas nomás una religión y ya, y te vas a conformar con tener una religión. No, pues yo soy de esa religión, no, no. yo soy de esa otra, no. y, y, y ya. No, no, no, no hay, tienes que crecer hay espiritualmente responsabilidad, claro Tienes que crecer pues, hay espiritualmente Hay que compartir y bueno, hay, hay cosas que hacer ah, así, así es, entonces nos vamos al verso 22 ahora Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa o sea, como que no funciona. Sí, sí, sí. Aquí está ya poniendo el que cae entre espinos, eh, entre los enemigos que tienes, en la misma familia, uh -huh, uh -huh. en el mismo trabajo, en, en, en tu comunidad, eh, ahí con tus vecinos. En fin, va, no va a haber, eh, eh. Lo, o sea, no va a faltar quien te quiera estorbar uh -huh. en el camino. Sí, sí. Sí, así es. Es como cuando... El, el enemigo así es. Es como cuando tú vas a un trabajo o a una empresa y empiezas a desarrollarte allí. Pero eh, ahí cuando ya estás allí, no, faltará el, el, el que va te, a tratar de, de hacer algo? un uh -huh. de, de estorbo Sí. ¿Por qué? Porque dice, el afán de este siglo y el engaño, ahí aquí habla de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuoso. O sea... Ya no te está dando el resultado que de querías y que deseabas y que anhelabas tener. Uh -huh. Ya sea en lo espiritual, ya sea en tu trabajo o tu negocio o en la actividad que tú quieras realizar. Así Entonces, es. necesitas no dar oportunidad a que todas esas cosas que se te presentan en la vida, te quiten el gran anhelo y deseo de seguir adelante. Exacto, así es. Tú puedes hacerlo. Claro que sí, tú puedes hacerlo. Tú puedes hacerlo. Y Dios te puede bendecir de la manera que menos te lo imaginas. Sí, Siempre amén. y cuando tú perseveres. Amén, amén. Que tú perseveres, que no sea infructuosa la, la palabra en tu vida, que, que tú tengas ese anhelo, ese deseo de poder salir adelante. Amén. Ahora vamos al verso 23. Uh -huh. Dice, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. Mira, más que después sembrar una buena tierra, si tu corazón es la buena tierra uh -huh. y cae allí la semilla, entonces vas a producir. Uh -huh. Y aquí pone el señor tres cantidades, el cien, el sesenta y el treinta. ok sí, así es. Comentábamos en la primera, que hablábamos en el verso 8, uh -huh. eh, de, de ese pasaje de, de, de capítulo 13, sí. pero pero aquí yo, yo comentaba, el que hace 30, o se pone ya la posición del 30%, uh -huh. pues ya la está haciendo, uh -huh. pero no te conformes. Exacto. No, o sea, no caigas en ese conformismo. No, pues ya, ya está bien. Ya, ya, yo quiero a Dios, Dios me ama, eh, eh, todo está bien. Bueno, ahora crece. Así crece es. para que puedas subir al siguiente nivel. Correcto. Y si lo ponemos a nivel de trabajo, o de, de, de empresas, de, de negocio, qué bueno que ya tengas tu, tu negocito ahí, tu, tu. Bueno, en México decimos, tu changarrito, ¿verdad? Oye, pues, haz, haz, haz crecer tu, tu negocio. Correcto. Tu, tu actividad que sea de negocio, hazlo a crecer. Uh -huh. ¿Por qué? Porque al hacerlo crecer, tú vas a poder ayudar a más gente. Claro, claro que sí. En lo espiritual, entre más crezcas tú, vas a ayudar uh -huh. a más gente. Sí. ¿Verdad? Entonces, allí es donde los buenos discípulos, pues son los que andan en el 100%. Sí. Entre el 60 y el 100. Sí, sí, sí. sí. ¿Verdad? Entonces, tienes que crecer. Tú, tú también crece en todas las áreas de tu vida, eh, en la espiritual, en la económica, en, en, en, todas, en todas las áreas en de la vida. todas las áreas de la vida. Entonces, así es. Eh, eh, no es igual terminar nada más la primaria que sí. secundaria, o que preparatoria, la preparatoria, carrera. o que ya una carrera. Uh -huh. Claro, así ya es. Ya cuando tú ya estás arriba, pues ya estás arriba. Vas a poder ser una mejor persona con toda seguridad. Vas a triunfar. Entonces, Aquí entonces la escritura nos está hablando muy claro ahora: si tu corazón es la tierra buena, vas a tener mucho fruto. Así es, así es. Por eso ahí en, en el 9 este, nos dice el Señor: el que tiene oídos para oír, oiga. Exacto. El que tiene oídos para oír, oiga de, de estas parábolas. Entonces yo te pregunto, mi amada, yo te pregunto, mi amado, en este momento que ya estamos para cerrar: ¿en qué nivel estás? Estás uh -huh. en cero, ya andas en el 30, ya vas rumbo al 60, ya vas caminando así, perfecto, yes. si no, ¿qué te falta? Un autoexamen. ¿Qué te falta? Mira, esta siguiente lámina ya es el apoyo de oración, uh -huh. déjame decirte que te apoyamos en oración, si tú quieres crecer más, escríbenos. Y Correcto. te vamos a apoyar con la oración. Escríbenos a. Pero tú tienes que hacer lo tuyo. Así es. Ahí está. A hoy.oramos.gmail.com o bien a rafaelida.tv.gmail.com. Pero la obligación de crecer es tuya. Así es. Porque es tu corazón el que tiene que ser la buena tierra para que se siembre la semilla. Buena Nosotros te vamos a poner nada más un poco de abono. Así es, así es. Te, te vamos a poner ahí, te voy a poner ahí tu, tu tierrita para que crezcas. Pero tú tienes que hacerlo. Que tiene, tú tienes tener... que enseñarte también a orar. Te tienes que, que enseñarte a estudiar. Te tienes que enseñarte. Y, y tienes que buscar el lugar que, que más te favorezca para crecer espiritualmente. Amén. Entonces, si donde estás, no estás creciendo allí. Híjole, pues a lo mejor vas a tener que, que buscar eh, cambio, salirte del pedregal o salirte de los espinos. Y meterte al lugar donde sí. puedas crecer espiritualmente. Así ese es, es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo para ti y para los tuyos. Así es que vamos Así a orar. Déjame orar. Yo quiero orar por ti, ahorita que estás escuchando. Yo quiero orar por ti Amén. para que el Señor te dé la luz, la sabiduría, la inteligencia. Sí, para Cristo. que tú salgas de un cero a un 30 y luego eh, puedas ascender a un 60. Y luego te pongas hasta en un 100%. Amén, así es. ¿Por qué? Porque el Señor necesita mucha gente. Y tú puedes ser una de las personas que va a servir en la obra del Señor. Amén, así es. Padre, le adoramos, sí, le bendecimos. Señor. Alabamos su santo nombre, Padre. Nos unimos mi esposo y yo, Señor, Gracias, aquí. Señor. Y nos estamos tomando de la mano, Señor. Por su amor, Señor. Para que usted, Padre Santo, toque sí, cada Cristo. vida. Sí, Señor. Toque Lo hemos Midas, dicho muchas veces corazón, por la radio. Señor. De que nadie nos escucha por mera casualidad. Abra sus oídos, abra sus en oídos, muchos videos abra hemos dicho lo mismo, Padre señor. Santo. Y yo creo que nadie, nadie, Holy absolutamente Cristo, nadie, escucha por mera casualidad o, o ve un video ellos, por mera casualidad. Ejércitos. Mi Dios, que todas las personas que sí, estén señor. viendo este material... Oh, padre. que usted les haga prosperar señor sí señor que la saque de allí señor de esa tierra dura Él es ese deseo, ese y anhelo. puedan penetrar esta semillas de su palabra señor en su paz, sus vidas de crecer espiritualmente y que sí, salgan señor. al 30 y que luego sí, que suban al 60 y luego que, que puedan haya un producir el 100% en sus vidas, y que padre. les sirvan señor. Sí, señor que ellos también padre santo puedan Salir adelante sí, y a ti te digo, mi amada, a ti te digo, mi amado, tú también puedes hacerlo. Sí, y tú también puedes servirle al Señor. Sí, Señor, así es, Padre. Permítele bendecirte, permítele, sí, sí. poniendo tu propio interés y queriendo tú sí, hacer las cosas como es debido pues y como sí, es correcto. Y a ti te decimos. Recibe la recibe, bendición. Recibe, recibe la bendición. En nombre del Padre. En el nombre del Padre. En el nombre, del, nombre Hijo, del Hijo y del Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Aleluya. Gracias, Amén. Al Padre. Amén, gracias Amén. Al Señor. Amén. Si tienes algún comentario también, usa, usa este correo y mándanos, mándanos un, un, un claro correo. Sí. Y dinos si estas uh, cápsulas que hemos estado hablando de El Sembrador te han servido. Así es. Y que la bendición del Altísimo sea sobre tu vida. Y compártelo. Bendiciones del Señor. Nos escucha la siguiente eh, cápsula. Bendiciones.